Perfecto, mis queridos amigos. Eh, bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en CCTV. A ver. En esta ocasión, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos un cliente eh, que le estamos dando soporte técnico eh, es vía remota por medio del programa ANIDES. Vale. Bien, este eh, cliente, pues. Eh, estamos configurando, le vamos, le vamos a configurar dos antenas LAP120 de la marca Ubiquiti y a su vez vamos a, con la vamos a configurar las con antenas Live M5 para, en modo cliente así es. para que así pues tengan eh, un enlace punto multipunto. Este cliente pues nos está contactando de eh, Baja California Sur, específicamente de San Juanico, Baja California Sur. Y bueno, al norte, está ubicado al norte de, eh, no sé si es sea al norte de La Paz o a sea, California, o al, al oeste. Perfecto. Eh, esto como estamos viendo en este momento, como estamos viendo en este momento, la antena eh, LAP 120 se actualizó de la versión actual, que es la que tiene por default, es la versión 8.7. Y nosotros la regresamos a la versión del firmware a 8.5.4. Okay. Para vale. que se pueda hacer eh, compatible me con me las me antenas me... Lightning M5. Estar, pues. Eh, bueno, pues aquí estamos ya configurando la antena. Estamos poniendo lo que es el nombre de red. Estamos eh, configurando. Ahí disculpen eh, el audio. Eh, el audio original de este video, pues... No se escucha muy bien. Entonces, por lo tanto, pues... Y pues estamos grabando nuevamente el audio. Más o menos una reseña más rápida. Para que ustedes comprendan qué es lo que se estaba haciendo. Aquí como nosotros podemos observar, estamos seleccionando una frecuencia para... Eh, el ancho de canal de esta eh, antena. Para que los los eh, eh, perdón, las antenas eh, LiveIn ¿Ah, sí? M5 modo cliente los detecte, ¿no? Entonces, pues aquí estamos ya eh, pues configurando el ancho de canal. Vamos a bajarle tantito aquí la potencia a la antena para que no afecte a la a la otra antena al momento de hacer las configuraciones, sí. ¿vale? Bien, vamos a ponerle aquí una contraseña. Ya le pusimos el ya le pusimos el nombre de la red que va a emitir, el ancho de canal de 40 MHz. Sí. Seleccionamos una frecuencia. Y bueno, por aquí me está comentando el cliente que quiere hacer un text. Y bueno, ya él mismo en su celular hizo un text y le está dando los datos, ¿vale? Entonces, este, vamos a continuar con este video. Perfecto, vamos a proceder entonces a poner la contraseña para esta LAP-120 de segunda generación. Ok. En la parte de arriba donde dice en modo eh, inalámbrico, con la versión que le actualizamos, eh, seleccionamos el modo mixto para que sea compatible con la uh -huh. es eh, antena Pero... LiveIn. Normal sí. y la Live m MC. Cuatro segundos de descarga generación? y 23... De... Vale, entonces. 25. Seguimos. Ok. Perfecto, ya. Megabytes y vida. Ah, por acá otra cosa. Eh, hay que. Perfecto, nuevamente estamos explicando aquí al, al cliente qué frecuencia le vamos a poner a la antena. Aquí está, le estamos indicando qué frecuencia le vamos a poner. Y bueno, para eh, que la note por ahí, ¿no? Que es su bitácora. De limpia de 80. vamos a poner una clave para que... ...ya lo de... Bien, aquí estamos tratando de, la misma. de ponernos de acuerdo qué contraseña le vamos a poner a, a este punto de acceso, sí. a la sectorial de 120 grados, sí. para que así eh, pues, se pueda conectar con las demás estaciones, ¿vale? Sí. Seguro. Perfecto, vamos a continuar. Eh, aquí aplicamos los cambios para que la antena sectorial de 120 grados, pues ya eh, surge efecto los cambios. ¿Vale? Entonces vamos a esperar. Vamos a esperar que aplique los cambios a la antena sectorial Blad eh, 120 perfecto, aquí ya se le aplicó los cambios y bueno, vamos a revisar que todo esté bien y perfectamente, ¿no? entonces, un segundo Está configurada, hay que conectar la otra. Bien, pues aquí continuamos todavía, Anteniales, ya le estamos indicando ahí al cliente que conecte la otra antena sectorial de 120 otra. grados para también eh, configurarla y actualizar, bueno, no actualizar, no actualizar, sino regresar la versión del firmware a una versión más antigua que es la versión de 8.5.4. Para Bien. que funcione, como ya les había comentado, con las antenas Lightbeam M5. Y bueno, aquí estamos eh, configurando la dirección IP por default de todas las antenas que tienen la terminación 20. Y bueno, seguimos. ¿A conectar la... sí. Ok. Perfecto, vamos a esperar que el cliente conecte la otra antena, una vez encendida, una vez detectada la dirección IP por default, vamos a entrar al eh, a la dirección IP, y bueno, vamos a continuar, vamos a poner la dirección IP por default de la antena sectorial, Perfecto, estos pasos que ya estamos mostrando en pantalla, eh, ya no es necesario por ahí decirles qué es lo que estamos haciendo. Eh, simplemente hay que picarle y seguirle los pasos para entrar a lo que es la configuración. Y bueno, todo eh, cuestión de minutos, pues eh, se va configurando, no, lo vamos configurando. Aquí estamos procediendo a ponerle... Un nombre de usuario y contraseña a las antenas. Vamos a subir la, la actualización, bueno, la versión más vamos eh, antigua. Vamos a esperar que cargue. No, no, no. Y bueno, una vez cargada, vamos, vamos. a darle en actualizar y vamos a esperar que eh, cargue el archivo para que... La antena ya sea Aquí regresada a la versión eh, antigua, ¿no? Lógicamente, valga la redundancia. Perfecto, ya estamos a punto de terminar la actualización. Y bueno, una vez que ya se actualizó, volvemos a ingresar los datos de inicio usuario y contraseña y le damos en iniciar perfecto nuevamente pues vamos a irnos eh, bueno como primer punto vamos a ponerle eh, un nombre a esta antena terminación 02 para que no nos confundamos vamos a aplicar eh, la fecha de inicio de configuración del día de hoy ¿qué más? Eh, aplicamos cambios por ahí nos ha, faltó desactivar también lo que es la, actualiza, la actualización automática nuevamente vamos a entrar y bueno, vamos a Desactivar la actualización. Aplicamos los cambios. Ok, vamos a configurar también la zona horaria, que es la menos 6. Perfecto, vamos a entrar nuevamente a la antena. Por aquí nos indicó el cliente algunos pasos a seguir. Y bueno, vamos a continuar. Uh, okay. Iniciamos. Y nos vamos a ir... A la parte de red. Y en red vamos a ponerle una dirección IP... Eh, distinta, que esté dentro del rango de l las IP que vamos a utilizar, en este caso vamos a cambiarla a la 222, es la segunda antena ponemos los DNS de Google, desactivamos IP versión 6, le damos guardar uh -huh. cambios esperamos que apliquen los cambios, que se reinicie Posterior a esto vamos a irnos a, eh, a cambiar la dirección IP de nuestro adaptador. En protocolo de internet versión 4, eh, nos aquí, vamos a cerrar esta ventana, es esta, y bueno, vamos a ponerle la 122, ¿no? Perfecto. Bien, una vez que ya se aplicó y se reinició eh, la antena, vamos a poner la dirección IP actual. Volvemos a entrar a ella. Nuevamente, iniciamos. Perfecto, ¿vale? Bien, ahora nos falta... Eh... Seleccionar el modo inalámbrico, como ya les había comentado, en modo eh, punto multipunto Air Max Mixto. Y bueno, vamos a ponerle el nombre de la red inalámbrica que va a emitir esta antena. En este caso sería esta con terminación 02. Y bueno, el ancho de canal en 40. Control de frecuencia. Vamos a utilizar una distinta a la primera que ya configuramos, vamos a utilizarla, vamos a escoger una por acá, perfecto, vamos a escoger la 5745, para que no estén en el mismo rango de frecuencia de la otra antena la primera antena 57, que, 57, que configuramos 46. y bueno, así ya no tenga alguna interferencia entre ellos. Aquí le estamos explicando al cliente eh, que, que es la 27, frecuencia ¿sabes? que utilizamos en la otra uh -huh. y bueno, en este caso vamos a utilizar esta en la que estamos seleccionando. Correcto. Perfecto, vamos a bajar la potencia para que no afecte al radio que vamos a configurar Perfecto. ahorita. Eh, procedemos a ingresar la contraseña a utilizar. Esta también ya, ya, ya quedó. Esta también ya A, a internet o si no, dejarla. Perfecto. Revisamos los cambios, que todo esté bien. Para recibir y procedemos señal. a guardar, o... aplicar los cambios. Esperamos que se reinicie. Sí, ya, ya, ya. Ahí está aplicando. Para continuar. Los cambios y me conecto cambios. Perfecto. Nuevamente ingresamos. Es correcto. Y bueno, pues ya prácticamente ya tenemos listo la antena sectorial de 120 grados. Lista para ser eh, configurada con las antenas Livein M5. Perfecto, vamos a iniciar entonces con la configuración de las antenas Livein M5 en modo cliente. Seguimos. Vamos a poner la dirección IP por default. Y bueno, vamos a esperar que se conecte. La antena. Bueno, pues ya después por ahí nos está fallando algún está detallito por ahí el cable la o la el boy. Acertó... Mm. Okay, vale, vale. Bien, no está detectando el cable, algo por ahí está mal. Vamos a esperar unos segunditos más. Vamos a revisar que todo esté bien. Y me parece que todo está bien. Todavía no, no aparece. Perfecto, se nos olvidaba que esta antena eh, es de un cliente que ya les había dado internet, por lo tanto no se puede resetear, de hecho estamos tratando de resetearlo de fábrica, pero el cliente bloqueó la opción de reseteo de, por el botón de reseteo. Entonces vamos a conectar otra antena. Vamos a conectar otra antena que tienen por ahí disponible para seguir con la configuración. Okay. Eh, Estas antenas que el cliente tenía antes eh, el servicio con otro eh, proveedor, pues eh, le está indicando que los lleve a, a que lo resetee y, y así liberar las no antenas tiene, no tiene para que se la, puedan la, que ser configuradas llevar nuevamente con nuestra FAU, configuración de FAU, de FAU, la 20. es así entonces quiere decir que está funcionando el enlace no se no se resetió entonces nada más debe de entrar seguimos haciendo pruebas momento, ya que no el cliente que insistió en e la... intentar nuevamente para ver si sí. se pudiera Hacer el reseteo. Sí, pero. Y bueno, pues no se pudo. De hacer un reset se borra. A lo mejor también puedes a lo mejor también puede ser que esté fallando de borra. De la antena. Tal vez hay que cambiar el POE por otro. A ver si el POE. Sí, exactamente, sí se puede. Pero que sea de la misma marca, pues de la misma marca de la... Si es el mismo voltaje y, y amperaje, no importa. Perfecto, entonces vamos a continuar. Aquí ya conectamos otra antena. Eh, esta antena pues es, eh, es una antena nueva que vamos a configurar todo de inicio. Vamos a ponerle el Limax eh, el más alto. Vamos a cambiar... La contraseña, el usuario es normal, la contraseña es la única que vamos a ingresar en todas las antenas de recién configuración. Nos pide que hagamos cambios, apliquemos y bueno. Perfecto, vamos a esperar que se reinicie nuestra antena. Una vez que se reinicie, vamos a continuar con lo demás perfecto bien, vamos a irnos a la pestaña de ureles vamos a activar el modo transparente vamos a eh, bajarle la potencia a la antena un segundito, vamos a activar la lista de frecuencia y bueno, podemos seleccionar todas para que así detecte cualquier frecuencia disponible en ese rango. Vamos a aplicar los cambios, podemos ponerle una fre frecuencia en específica para que detecte eh, directamente la frecuencia que estamos emitiendo, pero pues también podemos hacer un escaneo de frecuencias en un rango, ¿no? Bien, vamos a esperar que aplique los cambios e inicie la antena para continuar. Perfecto, vamos a cambiar la dirección IP a esta antena. Vamos a ponerle una que esté dentro de nuestro rango de direcciones IP. Y bueno, estamos indicando aquí al cliente qué número de, de dirección IP le vamos a poner. Vamos a poner la 200. Vamos a poner la puerta de enlace, que es la de Starlink 192.168.1.1. Los DNS de Google. Desactivamos IP versión 6. verificamos que todo esté bien correctamente sí. quedar con la 200. bien perfecto una vez eh, Dicho las cosas la, y escrito las direcciones IP que vamos a utilizar al cliente, pues eh, para llevar una bitácora, una lista no de, de las direcciones IP, aplicamos los cambios y esperamos que se reinicie. Perfecto. Vamos a cambiar la dirección IP que le pusimos a la antena. Vamos a entrar nuevamente, ponemos las credenciales y seguida de esto, pues vamos a ir a la pestaña de wireless, vamos a seleccionar o buscar la red, y bueno, pues aquí ya la encontramos, esta es la red de la antena 1, la sectorial 1, Aquí aparece una red que es de la que tiene por ahí el cliente, es un modem eh, que tiene por ahí colocado localmente, ¿vale? Entonces seleccionamos lo que es eh, la red de la antena, la seleccionamos y le vamos a aplicar donde dice eh, lo AP o bloquear a ap perfecto procedemos no sé, ponemos la contraseña de la red perfecto ya estamos eh, ingresando la contraseña de nuestra red que estamos recibiendo vamos a poner y bueno ya lo tenemos seguida de esto pues aplicamos los cambios vamos a bajar tantito la potencia para que no afecte Sí. 120. Bien. ok. Aplicamos. Y bueno, esperamos okay. que eh, surja efecto los cambios y vamos a esperar el enlace con la sectorial de 120 grados. Ya estamos obteniendo los datos. Y bueno, pues como es una conexión muy corta, pues está todo bien, ¿no? Todo eh, correctamente. El, la transmisión de datos. No lo podemos subir más la potencia porque puede afectarnos. El CCQ, pues ahí está, ¿no? La señal, pues ahí lo tenemos a 60 y tantos. 61. Vale. Bien, esta es la intensidad de señal que nosotros debemos de recibir para tener un buen enlace, ¿vale? Y el CCQ pues debe estar en 99.9, un 100, no menos de 85, puede ser 80, pero que sea una intensidad de señal de 65, 60 o para abajo, ¿vale? Perfecto, aquí se nos desconectó tantito la red, el enlace. Vamos a esperar que nos dé eh, los datos perfectamente bien. Y bueno, pues vamos a seguir esperando, ¿no? Computador. te perfecto, nuevamente revisamos los datos y todo eh, pues está bien eh, pues sin más, eh, esta antena o este enlace o la configuración que ya hicimos, pues ya está todo bien y ahí eh, le estamos indicando al cliente los eh, datos de transmisión y recepción que, debo, que debemos de recibir y el CSQ. El... Perfecto. Vamos a aplicar eh, en modo automático para que nos dé una Vamos a poner contraseña a poner... y ya nos podamos conectar a la propia red. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Vamos a iniciar nuevamente. y nada más. Y, y bien. Vamos a entrar a la sectorial para revisar algunos datos e indicarle al cliente. A ver si me sale. Puedes poner Perfecto, vamos a entrar a lo que es el dashboard para indicarle al cliente cuáles son los datos que debe de aparecer en la LAB 120 y en sí, el sí. lado de la antena sí. en modo cliente. Acerca de si es correcto. La gente no. Pues bien, prácticamente nuestra, eh, nuestro enlace pues ya la tenemos lista y configurada con esta antena. Aquí le estamos indicando al cliente que la potencia de cada antena, eh, cómo está actualmente y al momento de terminar las configuraciones, pues hay que subir la potencia a cada una de ellas para que al momento de instalarla, pues tenga un buen enlace. llegando. Una vez que subiera hay que ¿S1? Ahí se desconectó tantito la antena porque así hicimos algún cambio de, de la potencia. Y bueno, pues sin más, esta antena ya está lista. Vamos a hacer un text de velocidad para ver cuánto velocidad nos está llegando nos está dando una Velocidad de bajada de noventa y tantos. Noventa y tres diecinueve. Y de subida diecisiete y tantos. <coughs> Perfecto, 17.72 de subida y de bajada. Descarga y de subida. Pues está a una buena velocidad. Con eso ya puede navegar uno perfectamente. Y bueno, vamos a seguir. Muy Bien, perfecto, vamos a continuar, eh, vamos a conectar la segunda antena para continuar con nuestra configuración del de, eh, siguiente enlace. bien ponemos la dirección IP sea cual sea que esté solamente en el dentro del rango y ponemos la dirección IP de la segunda antena Esta ya es la segunda antena que estamos que estamos configurando la terminación 201 Ya está, estamos revisando los datos. Perfecto, vamos a ingresar a la antena sectorial de 120 grados. Seguimos revisando los datos, que todo esté bien, explicándole al cliente. No había nada. Así, pero... De modo y bueno, vamos a hacer una prueba igual la de la conexión del enlace de esta antena. Ahí ya nos está poniendo sí, o detectando la que red que conecta. estamos conectados. Entonces... Vamos a iniciar a hacer una prueba de velocidad. Vamos a ver qué velocidad nos va a dar. Y pues esta prueba de velocidad nos está saliendo más alto. Nos dio 149.44 de bajada. Ahí está. Y nos está dando un poquito menos de subida. Bien, pues aquí los datos están todo bien. Es un enlace muy corto y bueno, estos son los datos. Estos son los datos del de enlace de la siguiente antena en modo cliente. Bien, seguimos con la configuración. Vamos a configurar otra antena. Nuevamente ingresamos a los datos de la dirección IP. Okay. Para poder entrar a configuración de la antena. Y bueno, pues estos pasos que ya ustedes están viendo. Ya los hemos repetido en varias ocasiones. Y pues bueno. Eh, pues ya como pueden ver es... Lo mismo de hacer eh, los pasos para poder entrar a cada una de las antenas, configurarlas, conectarlas y bueno, no es nada del otro mundo. Son muy fáciles. Aquí la cuestión es eh, al momento de ir a colocar la antena para hacer el apuntamiento y dejar el enlace correctamente. Y bien, pues vamos a continuar aquí eh, viendo eh, este video, cómo hacemos las configuraciones de cada una de las antenas. Aquí se nos perdió un poquito la comunicación, y bueno, eh, y bueno pues volví a mandar la invitación para que el cliente nos vuelva a, dar a aceptar. Bien, perfecto amigos, eh, ya por último pues vamos a entrar a la configuración de cada una de las antenas que configuramos, para dar los últimos ajustes como es, eh, se acuerdan que cuando, antes de empezar a configurar y enlazar, le bajamos la potencia a cada una de las antenas. Entonces, como ya terminamos de configurarlas, vamos a ir subiendo las potencias a cada una de ellas en un nivel eh, considerable para que igual no afecte a la antena sectorial. Ahí como podemos observar, le La estamos potencia, dando 15 eh, vale, esta. dbm de potencia a esta antena. Okay. Para que igual no afecte. Le aplicamos los cambios. Y bueno. Eh, también aquí le vamos a explicarle aquí al cliente. Bueno, más más bien él me preguntó, el cliente preguntó que cómo, cómo eh, podríamos hacerle para limitar la velocidad o el ancho de banda a cada una de las antenas. Y bueno, pues por ahí le vamos a mostrar eh, los pequeños detalles donde se puede hacer. Estar conectado a las a la restricciones o la, la limitación más, del, la del ancho de, eh, de banda de cada una de las antenas ¿vale? entonces vamos a proceder a indicarle eh, eh, en la pestaña de Network eh, y hay una opción sí, que dice haber... modo simple y modo avanzado y hay una parte donde dice eh, tráfico. O, o sí, exactamente tráfico. Y aquí donde le podemos Hay una parte donde hay que activar para poner los datos de eh, transmisión y recepción del de ancho de canal o el ancho de, de banda, ¿no? De cada una de las antenas. Listo, ya quedó esta en la de la M5. Y bien, pues. Eh, ya aplicamos los cambios aquí a, a la primera antena, eh, LiveIn M5. Ahora vamos a entrar a la configuración de la antena sectorial para también proceder a bajarle la potencia. Seguimos. Okay. No. Perfecto, okay. vamos a teclear la dirección IP de la antena sectorial La terminación 122 Ingresamos los datos a ver, ahora. Y bueno, una vez que ya eh, estemos dentro de la sí. configuración Nos vamos a hey. setting y vamos a... <risa> Aumentarle la potencia, vamos a dejarla en eh, En 10. Sí, eh, eh, bueno, vamos a ver si vamos a dejarlo en 10 o vamos a subirla eh, a conectar a esta a toda, no a toda la potencia, tal vez la dejemos a, a 14, ¿Vamos? ok. ¿Más? Ya estoy agarrando el límite. 10, porque esto en 10 vamos dejar el... perfecto, vamos a dejarlo ahí ah, okay, ok, perfecto entonces la otra antena que va a estar la potencia, pero la antena de la otra o sea, físicamente a metros, dejamos un... no Órale, pues. Entonces ya quedó, también está ya. Listo, ya quedó. Sí, ya ya, ya. Pues, eh, hasta aquí estamos concluyendo con nuestro video de cómo configurar... Eh, Dos antenas LAP 120 de la marca Ubiquiti con las sí, sí. antenas LiveBeam M5 y actualizar, sí. o más bien, eh, actualizar a una versión más antigua las antenas sectoriales LAP 120 grados para poder ser compatibles con las LiveBeam M5. Vale. Eh, pues esto sería todo mis queridos amigos sí. espero que les haya gustado eh, verdad, este eh, video es, es suficiente. Eh, de no cómo dar eh, pues soporte técnico asesoría técnica vía remota por medio del programa Anides en cualquier parte del mundo que nosotros nos, contact sí, sí, nos sí, sí, contacten sí. y requieran de nuestro apoyo podemos hacerlo eh, con unos datos eh, específicos de cómo conectarnos y bueno eh, esta asesoría sí, tuvo es que... algún costo y bueno, pues eh, entre cualquier y asesoría que vendedor, ustedes doctor, nos soliciten, doctor, pues puede ser que tenga o puede ser que no tenga algún va, costo. ¿vale? Este, en la parte de la descripción este, de este video vamos a dejar un enlace servicio, para bueno, nuestro número de WhatsApp, servicio, para que nos contacten y puedan hacer sus cotizaciones, uno, ¿no? eh, preguntas y bueno, etcétera vale Un saludo a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y eh, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Sin más, por el momento nos despedimos y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima. Chau.